¿Estás preocupado por los acontecimientos recientes? No recurras a las drogas o el alcohol. Hola, ¿qué tal fue el ejercicio? Ay, me maravilla. Ni las drogas ni el alcohol son la solución para tu vida. Si tú o alguien conocido necesita recomendación de tratamiento, llama al 1-800-662-4357.